Arrancamos las vacaciones con divertidas propuestas abiertas a la comunidad. Un ensamble vocal de alumnas de primaria tuvo el honor de participar del musical Aguamarina de la artista Marina Rosenfeld.